Este año tengo el privilegio de presentar el, la edición del Estado de Poder. Es un informe anual del Instituto de Transnational Institute y hemos colaborado aquí con la traducción, con queo Social con la traducción en español. Y este, este, este informe toca este año el tema de cultura y poder. ¿Cómo podemos entender las relaciones entre los dos esferos y cómo podemos aprovechar la cultura para realmente transformar el mundo. Creo que es la sexta edición del informe de Estado del Poder y ha salido como un informe muy... Uh, como una referencia para los movimientos porque lo que sabemos es que realmente las luchas para la transformación de la sociedad centra siempre sobre um, el poder um, y estamos muy conscientes que el, el poder está muy concentrado, el poder, hay un poder de arriba que está muy concentrado en pocas manos, la, el poder económico, el poder uh, político y entonces tenemos que realmente entender estas concentraciones de poder um, y analizar de dónde um, qué están haciendo, qué est cómo están concentrando el poder. Hay relaciones que realmente no entendemos uh, entre las la, el sector de finanzas, por ejemplo, y el sector cultural. Entonces es lo que queremos primero entender es, es esta, este poder de arriba. Después pensamos también en el poder de abajo, el poder de hacer. Y este es también importante, porque realmente si queremos cambiar la situación tenemos que agarrar el poder que tenemos um, y tenemos que entender el, los impactos de utilizar el poder, las herramientas de poder. Y este fue también el enfoque especialmente de esta edición sobre cultura, porque el, la cultura es tan, bueno, viene de los dos lados, de arriba y de abajo y esta fue, bueno, la inspiración para este, este enfoque este año. En los primeros años hemos examinado más las relaciones entre las corporaciones, uh, los, las empresas transnacionales, um, pero uh, sentimos también que um, está un campo cultural que a veces la izquierda o los, de la, los progresistas pueden evitar o ignorar, pero es muy importante. Si, si piensas en lo que explicó Gramsci, es la, la estructura del poder cultural está basada en una estructura político y, es política y también económica. Entonces, hay influencias y, y unas, más límites de lo que hablamos que son muy um, construidos por los que son los más poderosos. Entonces, nosotros queríamos ver cómo los medios están formando y limitando el debate, limitando la imaginación, diciendo que así es la, es la situación y no se puede cambiar. Um, también tenemos que entender los nuevos, las nuevas fuerzas que están saliendo, como el Facebook, como el Google, cómo, cómo están organizándose, qué son su influencia sobre la política, las reglas, Um, su influencia sobre institutos como la Unión Europea, la Comisión Europea, um, que, cómo están haciendo incidencia, pero también cómo están um, realmente cambiando el debate, formando estas burbujas de influencia y de debate, pero eh, también limitando el debate al mismo tiempo. Y, y queremos también ver cómo podemos, como movimientos, uh, realmente us aprovechar de nuestra creatividad, de nuestro, de la, del arte, para abrir la imagina, imaginación, para inspirar a la gente. Um, y este fue, bueno, parte de es porque elegimos este tema este año. Uno de los capítulos que fue muy interesante para mí fue un poco entendiendo la llegada del Trump uh -huh. y que muchos vean como una, una excepción que es algo muy muy um, cómo se dice inusual no no, no normal que no es no podemos entender uh, cómo ha llegado un tipo así pero este este papel expli ensayo explico que realmente es más una culminación de muchas tendencias en la cultura una, unas tendencias que realmente ha motivado que ha celebrado y festejado la la codicia que ha festejado el individualismo, uh, esta competencia entre los no, todos nosotros, el miedo que ha salido después de la guerra del terrorismo. Y entonces él no es una aberración es, un, es realmente la culminación de todos esos procesos culturales. Um, entonces este fue un capítulo muy interesante para mí. También un capítulo sobre la, la, todo el tema de la que todo nuestro mundo está, está cada vez más financiado. Estamos, um, hemos realmente... Y este también, ha, bueno, vemos los impactos en el sector banquero, este sabemos, pero no sabemos cómo, es, cómo ha influido también la cultura, la idea que nosotros todos tenemos que ser pequeños empresarios, tenemos que vendernos ahora con nuestros sit propios sitios de web, tenemos, eh, tenemos que pensamos en, uh, en cómo estamos, estamos tomando riesgos, más menos, eh, si estamos invirtiendo en nuestro futuro. Estamos agarrando todo este, este lenguaje de la, del sector de finanzas y está cambiando también nuestra mente, nuestra, nuestra mentalidad. Entonces este es otro ejemplo. Otro para mí fue interesante fue um, sobre Bolivia. Uh -huh. Es un tema que me interesa mucho, pero una, una, una de las uh, uh, líderes de mu mujeres en allá estaba reflejando por qué los cambios que, que pasaron en Bolivia cuando llegó Evo Morales, el primer presidente indígena al poder. Um, porque había unos cambios muy importantes en el esfero económico, pero en el, en el esfero más social o cultural um, parece que ha reforzado un machismo, por ejemplo, um, mucho el los, los, las matanzas de mujeres han surgido en estos años y, y también la destrucción del medio ambiente también ha surgido, entonces había avances en el esfero económico, pero no en, en términos sociales o culturales estaba muy preocupada por lo que estaba pasando, entonces estaba pensando cómo la patriarquía está enraizada en la, la cultura y si queremos revoluciones y transformaciones más profundos, no podemos poner estos temas al lado, si realmente queremos Um, relaciones más solidarias, más humanas entre nosotros. Eh, también uh, trabajamos con unos artistas en México, sí. un colectivo de artistas que pintan en las calles, Está muy involucrado en los movimientos para, uh, contra la impunidad de los desaparecidos en México. Uh -huh. Y ellos, eh, fue muy interesante todo, porque queremos también una, un informe que es también artístico no solamente palabras. Y este fue realmente interesante porque ellos, todos sobre, después de leer cada ensayo, ellos hizo un, un diseño que reflejó unos temas y también introdujo sus propios deseos y visiones artísticas sobre este tema. Entonces este fue, creo que podemos en los movimientos siempre pensar en cómo estamos trabajando con las otras áreas, estamos a veces en, en institutos de investigación pensando mucho en palabras, en razón, pero no tanto en la, la, la, la expresión creativa.